bueno, este es nuestro encuentro, un espacio colectivo, un espacio de saberes para construir, ¿verdad? un espacio que nos conecta con toda esta diversidad. Esto no es más Y deja fluir la vida, el río de la felicidad. Quienes que viven se vuelve su es lo que para lo que la sociedad o la cultura en la que vive se define como lo masculino o lo femenino que, que, que no entra en la controversia ¿no? porque normalmente pues, características femeninas se, se pueden utilizar para oprimir al género femenino y orientación sexual es la manera que uno tiene de vivir su sexualidad o sea, yo creo que, Claro, como o sea, chamos, sexual... hemos empezado por género y estamos hablando de, de la orientación sexual, no sé Estoy un poco desubicada ahora mismo. Sí. Es curioso, ¿eh? Sí. ¿Tú enciendes el televisor o, hables, o abres un periódico o enciendes la radio? ...y constantemente se utilizan términos que son poco adecuados... ...que siempre se deja a la mujer, por ejemplo en la publicidad... ...siempre se deja a la mujer mmm, por los suelos... ...como un objeto sexual todavía... ...y a mí me parece que, que eso es violencia de género. Aprovechemos que estamos en la C.D. ...y que hay diferentes culturas... ...y diferentes gente que viene del mundo... ...intentar ver... Desde qué punto de vista, haciéndole como una entrevista, como yo yo cómo lo veo. Ahora tú en tu pueblo, si es Nicaragua, es Colombia. Ay, qué pregunta. ciertos quizá abusos que se toman como naturalizados, por ejemplo, eh, salir a la calle y, y que te digan bestialidades eh, que no tengo ganas de escuchar o aunque no sean bestialidades. En el rol del hombre tenemos que somos, que no tenemos esas puertas que no, que no sacas para adelante todo. Eh, ...sin compartir ese estado emocional para no sentirte débil... ...pasar por la calle, que te, tengan, que te miren... ...que se sientan con el derecho de mirarte, de decirte... ...de opinar sobre tu ropa, sobre tu cara, sobre tu cuerpo... ...no poder participar del ejercicio político en, en la organización... Eh, ...la opresión a, a continuar eh, con los roles... ...que nos han, que nos han diría yo, impuesto ¿no? todo el tiempo... Darme cuenta de que yo y mis amigas y mis amigos estamos a la treintena trabajando como los hombres de construir esta especie de fortaleza de los hombres no lloran y los hombres son más duros y mal y la acción, acción, acción y la mujer al revés cómo confluir porque es como un poco la prisión por los dos lados. Es por todo, porque la educación no va desvinculada de los intereses políticos y económicos que están en la región. ¿verdad? que están en el país, que se concretan en los territorios porque la educación es un territorio en disputa y tiene una dimensión pedagógica es decir, que ese proceso lo hacemos en la construcción de sujetos y sujetas políticas no dominando unos a otros ni generando ni trasladando dogmatismos ¿verdad? sino que las personas estamos conscientes de esa, de esa discusión y somos parte de esa discusión y de esa decisión esa es la dimensión pedagógica y por último pero no menos importante es la dimensión metodológica ¿verdad? que es las formas que yo utilizo para generar ese proceso de conocimiento para generar esa dimensión política para buscar esa dimensión ética la idea es entonces discutir esa película. Ah, ¿no? de, de pues, A ver, quiero A ver, cómo lo A ver, A ver, de A ver, de lo A ver, A ver, ya lo A ver, ya lo A ver, lo A les cuesta mucho sacarla pero sí que había un De cada a donde llegue, ¿Puede llevar esta principalmente el intelecto y la cabeza y estar muy al tanto en, en cómo soy cada día, este, cómo me dirijo hacia mis compañeras, cómo me dirijo hacia mis compañeros, cómo me dirijo hacia, hacia um, comunidades de, de otros géneros, de estos géneros que estuvimos hablando. Yo tengo un equipo, como quien dice, una serie de personas que compartimos la vida. Entonces reflexionamos sobre la vida. Y desde nuestros seis, entonces ahí eso me ayuda a crecer mucho. ¿no? colocándome como la, la decisión de transformar eso que he vivido eh, no solo para mí sino para la gente que está a mi alrededor empezando en mi familia con mi hijo y qué significa ser mujer para las compañeras que venimos de américa latina por tu pregunta es una cultura que va mucho hacia a, a responder a los estereotipos a lo que decían ellas también de la imagen tiene que ser tal cosa, una idea de belleza que, que es muy fuerte, que, que no te deja ser básicamente. Si no te tiene acceso a la educación, acceso a, a la tierra, a muchas cosas, pero que las mujeres son las que sostienen este, en la economía informal del país. ¿eh? Yo coloqué allá un poco la, la complementariedad, porque es lo que... No, no, llevamos nosotros, los pueblos indígenas, dentro de la cosmovisión. Pero vivirla, más que hablarla. Porque siempre ha sido un discurso. Somos un complemento, el hombre y la mujer, la luna y el sol. Y en esa historia también, eh, cuando jugamos todo el mundo a creernos esos posibles escenarios de una mayor igualdad y demás, pues también se vive como en una... Eh, en una confrontación ¿no? con el papel que tú juegas, porque bueno, pues yo sigo siendo un inútil en mi casa, y es verdad. Eh, ¿O sigue eh, acompañando a casa a la mujer que tiene miedo de ir sola o sigue Sí, pero el problema es que tú dices que esto, pero esto ya lo habíamos cambiado. ¿no? Si mi hija hace un año estuvo peleándose porque no la dejaban jugar en el patio porque era una niña y las niñas no juegan al fútbol. Yo pensé que eso, como estructura mental, ya lo habíamos cambiado. Entonces es lo mismo que pasa con la cultura. Nos dicen, no, es que son ustedes, porque ustedes son las que Saben tejer, porque saben hilar, porque cuidan el ovejo y le sacan la lana y bueno, todo eso. Y porque ustedes, como están en el fogón, cocinando, entonces transmiten la lengua, transmiten... ¿Y los hombres? Mi niño tiene tres años y hace no demasiado. Se encuentra mi padre con una fregona en la mano, porque había una charca, tampoco creáis. <risa> Yo <risa> mi padre la fregona y mi niño se acerca y le dice... ¿Qué haces con eso, que eso es cosa de señoras? Oh. Tres años. Y entonces en ese momento dices, todo lo que he hecho, lo no, he hecho no, mal. No, no, no, no. Y ya, o sea, dices, ¿Cuándo, o sea, ¿cuándo yo estoy criando sola a mi hijo? ¿Cuándo el mundo ha entrado en mi casa a educar a mi hijo? O sea, ¿cuándo todo lo que yo estoy haciendo no ha valido para nada y el mundo se ha apoderado de, de la educación de mi hijo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues nada, porque tienes 300 cosas que hacer y mañana trabajas, y la guardería, y no sé qué, y no sé cuánto. Y ya está. Y cuando llega al final del día estás tan cansada que te quedas dormida y ya ni piensas, ni reflexionas, ni, ni haces nada más. Si nosotros tenemos esa perspectiva de género, nos tenemos que convertir de noche a mañana en feministas. Radicales, además. O sea, yo creo que antes hay que hacer una revolución. No sé cómo se hace. La ciudad en la que estamos, aquí se destruyó toda una cultura y, y, y se puso a la población. Eh, o sea, una historia muy en consonancia con la, incluso con la colonización latinoamericana, ¿no? Y a ese proceso de colonización le agregamos entonces un sistema capitalista, en este momento, ¿verdad? Que está mercantilizando todas las dimensiones de la vida y entonces le ha puesto un valor a todas las partes de nuestro cuerpo. <risa> La posibilidad por la educación, por la socialización que he vivido, de eh, comunicar, expresar y reconocer mi emoción y mis sentimientos. Por ser hombre tienes el privilegio ante este patriarcado, ¿no? Ser hombre puedo ser cómodo en la casa. Por ser hombre puedo disfrutar más que la mujer. Olvido la responsabilidad que pueda tener, de cuidado y yo a disfrutar y a mirar en mí. ¡Wow! ¿no? que haya una, un compañerismo en la opresión, eh, hay una grandísima desigualdad en esa opresión. O sea, yo soy consciente de las opresiones que he vivido y vivo como mujer, todos los abusos, todas las, las que viven mujeres que vamos, son infinitamente más dolorosas en muchos contextos, las que no cotidianamente, pero también soy muy consciente de las que ejerzo. Esas cosas los hombres no las viven, eso vivimos nosotras. Algo que hemos aprendido en este proceso es que reconocer el dominio es empezar el camino a la liberación. Vamos a ubicar partes de nuestro cuerpo que están en proceso de liberación. En el cuerpo del hombre hay una gran congregación de poses, casi exclusivamente en la cabeza, ¿no? y en el de la mujer, ah, espera, pues no. digo que hay muchos en la cabeza, pero hay por todo el cuerpo, y hay muchos en la zona genital, pero están por todo el cuerpo, en cambio en, en la figura del hombre un poquito ahí el corazón, el estómago y para arriba, ahí para abajo, ¿no? <risa> Y está buenísimo que de golpe hay mucho naranja porque está bien tenemos todas las dominaciones encima pero también nos podemos dar cuenta que tenemos la capacidad de nuestro mismo cuerpo para salir donde a las mujeres se nos ha dado ese derecho de hablar de lo que está dentro y a los hombres se les ha negado ese derecho ellos a veces piensan que es una fortuna pero no se dan cuenta que es una, una injusticia verdad Los que consideren que están haciendo algo para transformar el mundo que se posicionen en un lado los que consideren que no, pues que se posicionen en el otro. Eso está por el medio. Sí, papi Por lo menos la ilusión. A la hora de disponer horarios, fechas de asamblea, de reuniones, pues también dependiendo de la disponibilidad de todos, fijamos, no hay horario fijo. A veces viene mejor a todos y a todas las seis, a veces viene mejor a todos y a todas las ocho. Porque al decir que todo es asambleario y todo el mundo puede hablar, pues ya está. No, perdona, todo el mundo no puede hablar porque todos no somos iguales. Entonces vamos a permitir que esas posiciones se equiparen. Mi madre tampoco pudo estudiar por eso mismo, por el contexto. Y luego hay otra cosa que a mí me parece más positiva, que es el no querer por la visión femenina o feminista del mundo. Es que este mundo es una mierda, es que eso de querer ser más directo general y más y más y más, afortunadamente, en la visión feminista no encaja del todo. A mí me da muchas veces muchísima pena a los hombres, no se les está dejando tener su lado femenino, se lo están perdiendo, y de verdad. Sin embargo, con todo y eso, yo siento que todavía no tomamos las decisiones, por eso me quedé aquí. La idea es que con una merienda, como decimos aquí, pues podamos compartir qué hacemos cada una, de dónde venimos, quiénes somos. Se montó una ludoteca que también nos trajeron para cuando había actividades, reuniones y demás, pudiéramos dejar a los niños. Más adelante, pues ya el ayuntamiento empezó, bueno, nos imputaron a 14 compañeras y empezaron los temas judiciales, ¿no? Y también tenemos claro que la incidencia pues es, bueno, es un proceso complejo, eh, muy, muy difícil, muy cansado para la mujeres muy desgastante pero que si, si nosotros tenemos la, esa, esa posición política, ahí vamos, ahí vamos por Solo por ese hecho de no ser iguales, también no debe ser igual la forma como se gobierna. No solamente transmitir mensajes, porque pues los mensajes Así por sí mismos entran por un oído y salen por otro, son relevantes. ¿no? Así... Uno cuando elige dónde militar, siente una pertenencia muy grande en ese lugar. Sabemos que los procesos de cambio que perseguimos son lentos, en el que nuestro enfoque pues es eso, o sea, es eh, crear una conciencia crítica desde el enfoque de género. Mira, tenemos no, intento una... Intento abrir el zumo, pero no ¿Qué puedo. ¿Qué puedo? Ay. Es muy fuerte. ¿Eh? Yo, te, yo te voy a ayudar. Ahí. Ahora, bueno, porque ahí, me, ahí, me da la risa. El colmo de un encuentro de género, necesitar no un hombre abrir. que nos abre el zumo. Yo que la zumo. Ah, ah, ah, ah. Pues buscarlo, buscarlo. <risa> Esto es un modo <¿cómo puedo> <risa> engrososo, pero no voy a abrirlo. ¿Qué a hacer? ¿eh? El colonialismo los sueños las luchas vale relacionar la práctica interna pensarla, compartirla y hacerla lo más coherente posible entender la igualdad en el sentido de la capacidad de para desarrollarse libremente ¿Dónde están representando? ¿Dónde estarán? ¿Qué parte de ese sistema que hablábamos ahora? De todos esos sistemas de dominación, ¿todo ese espacio está representado ahí? No, bueno, era el lugar de la mujer en la escuela y bueno, ahí teníamos como el papel de la maestra que por un lado es cariñosa pero por el otro te tiene que imponer esa autoridad. Eh, era la misma, pero Acá lo que queríamos como... dar en claro es que los hombres en el, el espacio del aula el chico es como el revoltoso, el que más se le da pelota, el que como el que está más. Y, y la busca es que cumplir ese rol de ser la perfecta, la aplicada, la, la que le va bien. Este, ella nos contaba que cuando iba a la escuela también se tenía que hacer cargo de eh, su casa o de cocinar o de otras. Entonces por eso era que mientras tenía que hacer lo que tenía que hacer trataba de estudiar. Y un poco lo que yo quería reflejar también es que, que sucede un poco en Argentina de, de esto, de que hay muchas chicas que tienen que dejar la escuela uno de los tantos casos es el embarazo adolescente por ejemplo entonces por eso estaba así como de espalda y mirando porque muchas chicas al estar embarazadas tienen que dejar de estudiar no entonces es... Muy bien. Muy bien. Muy bien. qué aprendizajes o provocaciones o nudos Acércate al calor humano, compartiendo la verdad de campos y montañas, al pueblos y ciudad. ¿Sí sin ciudad, crear sin pedir permiso, un mundo de libertad, crear sin pedir permiso, un mundo de libertad que seguro que nos va a salir de trabajar desde el interior terminados sí. por el reloj perdemos tiempo en realidad así deja fluir la vida el río de la fertilidad crea sin pedir permiso un de la verdad Os invito de nuevo a que pongáis y una postura que os resulte cómoda, en la que estéis a gusto, podéis estar tumbadas, fumados, de pie, sentados, como queráis. Vamos a cerrar los ojos.